Del señor Agustín, hola. hablando del señor Rada, le damos la bienvenida para todos. Y le damos hola. Hola. ¡Uh! ¡Bravo, Rada! ¡Qué ¡Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por llamarme. ¿Me escuchan bien? ¿Están todos bien? Espectacular. Te escuchamos perfecto, te vemos espectacular. <risa> ¿Estás en casa? No estoy en casa. Vine, estaba justo en un estudio de grabación que vine a visitar a un amigo. Eh, estoy ahí dan, haciendo prensa. Recién hice otra nota para, para San Rafael adentro del auto. De ahí me fue. O sea, estoy en casa, ahora estoy no. Estoy en el estudio. De una. Ah, no parás, no parás un segundo. Así es todo todos los días de tu vida. Todos los días de mi vida, sí. ¿Y cómo, cómo la llevas? Pero bien, bien, igual, ¿eh? No, ¿Estás igual? bien? ¿Estás eh, estresado? ¿Cómo la llevas? No, bien, bien, con, con mucho medicamento encima. Claro. Bien. No, bien, bien. ¿Con cuántas personas. No, no, re bien. Eh, sí, sí, estoy con, con muchas cosas, pero pero con un gran equipo de laburo atrás que, que hace que yo solamente me ocupe lo que me tengo que ocupar. Claro, tal cual. Cuando veíamos y leíamos un poco de vos, es impresionante la carrera que has hecho y siempre fiel a, a lo que te gustaba vos, a lo que sos vos. Eh, nunca cambiaste, digamos, desde los ocho años que decidiste dedicarte a esto, eh, que empezaste con un, una banda de jazz, después a los doce que debutaste como mago, bueno, y de ahí no paraste y ni hablar cómo funcionaron, o lo bien que hiciste funcionar vos, mejor dicho, las redes sociales y la cantidad de seguidores que tenés por ahí. Eh, sí, las redes, eh, yo le estoy agradecido tanto al señor Zuckerberg por hacer lo que hizo con Facebook y con Instagram porque bueno, sí, cambió el algoritmo de mi vida yo siempre digo lo mismo, eh, agradecido a la vida que, que, que llevaba profesional porque vivía de lo que me gustaba, que era hacer eventos, shows de recorrer varias partes del mundo pero las redes lograron eh, que suceda lo que yo quería que suceda que es que la gente decida venir a comprar una entrada a venir a verme al teatro, que es el lugar donde donde yo más feliz me siento. Eh, y eso fueron las redes O sea, cambiaron Acá. el algoritmo de mi vida también qué lindo. Y eso trajo otro montón de cosas Netflix, eh, películas o Bueno, ahora está grabando una serie Para mí es muy loco Todo tiene que ver con lo mismo Qué lindo, qué lindo Y además, porque siempre que te vemos Y te seguimos en las redes Mostrás cómo sos vos eh, en tu casa con, con tu hija que la haces rabiar Desde que era chiquitita lo que Es todo mentira la es una actriz contratada ah. Fernanda, No es mi novia Mi perro no es mío Todo mentira. Era todo mentira Viste, lo sabía todo cuento chino, sí. <risa> no, pero además lo que se divierte, porque desde chiquitita te acompaña. Es una genia. Sí, sí, sí. De, de, de, recién hablaba con, con una colega de ustedes que, que me decía, la vimos crecer a Bianca y yo por ahí Real. veo los primeros videos con Bianca y digo, ay, qué chiquita, la gran... ¿Cómo pasa esto de que crecen tan rápido? <risa> qué desgracia. Eh, pero sí, sí, Bianca... Nada, está ahí, nació en esta familia, ¿qué va a hacer, pobre? Le tocó, le tocó, le tocó. Le tocó. Y lo mencionaba recién a, a Honorio, ¿no? También con una relación que, que vemos siempre ahí atrás de, del auto. ¿Cómo es esa, esa relación? Coletivo. Honorio me acompaña todas las mañanas a llevar a mi hija al colegio. todo El tipo es, este. yo apoyo la taza de café que acabo de terminar con mi hija en la barra de la cocina de mi casa... Y Honorio se descontrola sí. Empieza a correr porque sabe que nos vamos a colegio Es como que él me acompaña a llevar a Bianca al colegio Pero es además calma. es el video que compartimos Todo, porque lo mira el perro y le dice ¡Ay, qué gana de estar en la camuki! Y le dice, ¡Sí, sí Dios claro, mío! Claro. ¡Yo quiero estar en la cama! Sí, sí, sí, y el perro me mira Como diciendo, ¿de andas sí, a acostar claro, no ¡Claro, qué a mí! ¿Qué, a mí? Eh, qué impresionante también todo este recorrido Que hiciste, porque nombraste películas Nombraste lo de Netflix, que es Impresionante, o sea, eh, es alucinante lo que, lo que hiciste, tu banda y demás. Pero, ¿qué sentís que fue el antes y el después? Lo que marcó en tu carrera decir, ah, es por acá y me voy a dedicar de lleno a todo esto. Eh, la primera vez que me subí al escenario, a los 12 años, la primera ¿Ah? vez que me presenté. O sea, no, no, no tuve ninguna duda de que era por acá ni en, plan, ni en pedo, no lo dudé nunca, nunca, nunca de que yo me iba a dedicar a esto. No sabía cómo me iba a ir, o, o, o de qué manera iba a ser o sea, en el momento que yo empecé las redes sociales ni siquiera eran una idea no existía, no sí. había internet cuando yo empecé o sea, sí. entonces eh, qué sé yo, es, es como todo muy loco pero nunca dudé que me iba a dedicar a estar arriba de un escenario o a entretener. No, no, ni O sea, fue como clarísimo. La primera vez que me subí, dije, ok, este es el lugar. La es la mía. Ay, qué lindo. Rada, preguntarte además un poco al respecto de redes sociales. Porque desde que arrancaste en las redes a esta parte, ha cambiado muchísimo la dinámica de las redes, el público de las redes, eh, también sí. los contenidos. además está hasta decir que sos súper creativo y que las ideas te sobran. Pero, ¿cómo haces para estar siempre ayornado a qué es lo que se está usando? ¿Cuál es el formato que va? ¿O cuál es eh, lo, lo que va a funcionar, lo que no? No, no, no le doy bola a eso, eh, te lo juro, ¿eh? no es que estoy pensando, ah, ahora hay que hacer el challenge de Tini con Elegante, no, ni pedo, no, yo hago lo que me divierte a mí, eh, por supuesto que, que investigo mucho eh, eh, cómo están funcionando las redes sociales, pero con respecto más a cuestiones técnicas, a qué formato de video claro. hay que subir, en cuál es la calidad qué tipo de audio tiene que tener para que se escuche mejor en los diferentes tipos de dispositivos, pero no en las tendencias de contenidos, uh -huh. ni, pero, ni cerca, porque, porque para mí la clave de las redes sociales es lo, lo que sea orgánico. Lo auténtico. Es una palabra que se usa tanto ahora que en medio que no sabemos qué es. Eso y, eso y traccionar lo tenés que meter siempre en una reunión. orgánico Lo hay que meterlo. Que, eh, que cool, sea orgánico. Exacto. Pero, pero de verdad es, es que sea real, básicamente. Sí, que lo okay. que haga... Cuando alguien lo ve, que me crea. Claro. Digo, ah, ok, sí, está bien, es ¿eh? verdad. Este uh -huh. chabón se divierte con la hija de verdad. Por supuesto que cuando yo prendo una cámara mi hija y yo sabemos que hay una cámara prendida okay. no es que yo se, que interrumpo con un traje inflado y le bailo alrededor a mi hija <risa> ese es, y la esa. Ese es por favor tráelo a Mendoza ese tráelo por favor necesito que me lo preste tengo, sí, sí. que que tengo miedo que me lo secuestre porque me lo pide todo el mundo <risa> ya, ya cuesta cara ya lo no, no, no, no. pide todo el mundo eh, Rada, de las te mejores te... inversiones que he hecho mal es increíble ese traje ¿cómo te llevas con TikTok? así como última de redes sociales Re, no, replico replico lo que hago en Instagram ah, okay. no, mm. Porque digo, es una, no sé. es una de las redes que viene Entonces bueno, ahí también es, va a ser fuerte, ¿no? Sí, total Y estoy y, y le va muy bien a mi contenido en TikTok eh, Y crezco un montón Pero yo replico lo que bien, hago en casi Instagram Casi de rebose. No, no, pero no, no darás... hago contenido específico para TikTok Porque también Estoy grande. Eso no te sé. iba a decir. ¿No te da la sensación que TikTok eh, hay gente muy joven y que ya uno ya, no...? Ya no tanto, ¿eh? Es como al principio de Instagram, que ah. tú decías, no, es para el piberío. Ya, ya, ya hay gente grande, ah, en, okay. en, o, o gente de mi edad y más grande también en TikTok. Pero siento que la tendencia de TikTok está yendo por otro lado, en el cual yo no me siento cómodo. Claro, en, claro. Ponerme a bailar un challenge, yo no te ni loco. <risa> yo me siento muy dura, Rada, esa es la verdad. Como que con la Yo edad, ¿Mm? Más allá de la red social, <risa> no, bueno. De, la conductora, más o menos. ¿Qué pasa? No. ¿Si te, bueno, bailo tan mal, a mí No, Por favor, no, respeto. No, nadie dijo eso. <risa> Rada, ¿vos sos eh, selectivo a la hora de elegir un trabajo? O, ¿O cómo te guías para saber qué es lo siguiente que vas a hacer? Eh, sí, obvio, obvio. Eh, estoy, co estoy convencido de que las carreras se, se forman más por los no que por los sí. Ajá. Pero... Acá tengo un pero, un paréntesis. Soy muy afortunado o sea, eh, porque, porque tengo mucho trabajo y tengo la posibilidad de elegir. Uh -huh. Cuando el laburo escasea o cuando tenés que morfar o darle uh -huh. a tu familia y tenés que decir que decía cosas que no te copan, y bueno, hay que hacerlo, obvio. ¿Y, y lo... Tengo la suerte hace mucho tiempo de poder elegir lo que a mí me gusta y que lo que creo que es mejor para mi carrera. Y dentro de eso, Rada, lo, lo más extraño que hiciste es que dijiste, ah, bueno, no quedaba otra en esta. Eh, traer un paquete que no sabía qué es lo que tenía de Colombia, no, no, mentira, no, eh, no, no, no. <risa> Oye, no, no, mentira, no, la verdad es que no, he hecho de todo, escupí fuego en semáforos, hice malabares, qué sé yo, hice recepciones en casamiento, viajé por un montón de lugares, trabajé para, qué sé yo, para millonarios, muy millonarios en. Perú, en Venezuela, en México en Colombia, eh, más allá de, de chiste pero no sé, he hecho muchos viajes y giras muy pesadas eh, en momentos en los que los tenía que hacer porque necesitaba la guita y bancar la, la parada y, y bueno iba y hacía shows no sé, he hecho muchos shows en una noche muchos es mucho eh, y porque bueno, era el momento y sentía que había que hacerlo y porque lo tenía que hacer eh, es que... hoy no hago ni loco eso, claro no, no, es... Sí. Ocho shows en una noche, no los hago. Wow. Los hice, es una locura. Dios mío, es mm. agotador. Eh, ¿Cuán sí. cierto es que eh, estuviste a punto de ser uno de los payasos más conocidos? De sí, verdad. De una es empresa, verdad, verdad, verdad. De una fábrica que ve, de una empresa que vende hamburguesas. Sí, que auspicia acá igual, lo podemos decir porque auspicia acá, pero... Sí, sí. McDonald's. Vamos, McDonald's, aguante McDonald's, un beso de McDonald's. Eh, me recae McDonald's, me regusta Y, pero, y, y no, eh. no, no aceptaste. No, no acepté Sentía que iba a terminar Siendo un payaso En relación de dependencia Yo no quería hacerse. Claro claro Y me recopaba Y fue re loco Hacer todo el casting Y que y pasar todas las etapas y, y hubo algo Adentro mío Que me dijo No, no, Radan, no, no, Agustín No es por acá No, no es por acá uh -huh. Y mira Mal no elegiste Porque después eh, Se abrieron un montón De otras posibilidades No, no. Uh -huh. Rada, preguntarte también un poco al respecto de la música eh, Digo, has participado en muchísimos festivales Esto de poder también conectar del lado de la música eh, ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo lo sentís? Y si acaso era también tu sueño de cuando eras chiquito Súper feliz, de hecho hoy estrenamos canción que se llama Espacial Que deberían Amar. ponerla hoy en el la programa La tenemos en este que... momento, está sonando y es hermosa, escuchá esencial. Ahí está, espacial eh, hace poquito estrenamos Macetitas Esto es parte de, de, del cuarto disco De la banda que sale pronto eh, Yo estoy feliz, yo, a mí me encanta Es el proyecto más nuevo eh, No sé si es el más nuevo Pero es el proyecto paralelo que va a, Al lado de todo lo demás uh -huh. Y es un flash para mí, tocar en festivales Grabar discos, que la gente vaya y, y, y a veces vaya solamente A ver el recital, revuelto El espectáculo que voy a estar haciendo este fin de semana eh, Ahí por vuestros pagos tiene la banda en vivo, hay parte de Andy Colibri, que es mi banda, pero también está la parte de la magia, que vuelvo a ser magia, y está la parte de la comedia. Entonces está todo mezclado ahí en el escenario. Qué lindo, qué lindo, porque además eh, los que te siguen nos gusta, digamos, ver todo eso junto, ¿no? Junto en un show es maravilloso. Vamos a jugar un ratito, Rada, si oh, te parece. A ver. Upa. Sí. Sí. Me sí. despegó, sí. Eso lo hizo la producción. Cuando decimos soy Rada, ¿de qué hablamos? Vamos a conocerte un poquito más, ¿ok? Con una serie Dale. de preguntas, una serie de preguntas en base a todo lo que vos haces. Número uno. A ver. Consejos en el auto para quienes no pudimos quedarnos en la Camuki. Para ser millonario tengo que madrugar, sacrificarme. ¿O mi condición de millonario ya me excede? Uy, para que no entendí nada. ¿Qué tengo que hacer? <risa> ¿El millonario tiene que madrugar el millonario? O ya por ser millonario está exento. Ah, y es por el video que hizo hoy a la mañana Claro, chicos Ah, no, el millonario muy te, te, no, no, se, no, no se tiene que levantar El millonario se queda durmiendo Porque para eso es millonario Hoy lo dije a la mañana Porque hace un tiempo había un viral en TikTok De que los millonarios se levantan a las 5 de la mañana Para ser productivos Los dos huevos, perdonen que lo digan el, el millonario se queda durmiendo ¿A qué hora se levantaría un millonario a próximo? Entre las 10 diez... Y media y 12 menos 4, <risa> más o menos es el Pero grande. si media 12 <risa> menos Igual, Me parece bien. Borra lo planteas como, como filosofía de vida, ¿no? Habría que arrancar un poquito más tarde. Eh, todos, digo, no solamente los que tienen, los que son más acaudalados. Es que es inhumano. Pero claro, señor, miremos Suiza. ¿A qué hora van los pibes del colegio en Suiza? De A la y media de la mañana. de la mañana. Claro. más felices. Banco diez de la mañana. Dale, vos está, estamos, estamos todos locos O sea, 7 de la mañana entra una criatura al colegio ¡Va! Yo te voto no, yo, sí. yo también lo voto sí. Y además porque el mal humor que tienen los niños para levantarse Que te cuesta cambiarlos y todo Las padres manejando no. Es como un bajón, chicos. todo mal todo mal. Número 2 sí. Sí. Rada revuelto Te vamos a dar distintas situaciones de la vida cotidiana Donde vas a tener que usar en una frase La palabra revuelto O revueltos O revueltos en el baño se acabó el papel higiénico. ¿Tiene que eh, me hago... <risas> eh, ¿Y cómo meto revuelto? Eh? Ay, Ay, bueno, no sé. A Confir, sos el artista. Qué difícil el juego, chicos. Ver, eh, <risas> hago un revuelto con las medias. No? Muy bien. Durante el desayuno matinal, seis y media de la mañana. Me hago un revuelto de huevos que es lo que como todas las mañanas. En Perfect. una cita romántica... Eh, intento que tenga un revuelto de mariposas en el estómago. Ay, ay. Yo me iba a ir más al pasto. No. En, la, en la ducha. Yo también no sabía qué tipo de público está consumiendo. No. Estuviste bien, estuviste bien. En la ducha cantando a todo lo que da. Y me hago un revuelto de jabón en el cuerpo. Ya, ya, ya, ya. Escúchame, esto me encanta. Cuando haces de dinosaurio, creo que muero y morimos absolutamente todos. Bueno. Vamos a pedirte cinco tips para hacer un dinosaurio con todas las letras. O sea, corporalidad, brazo, sí. sonido, movilidad, todo. Uh. Todos queremos ser el dinosaurio, que sos vos. No, pero no puedo hacerlo acá porque suelto el teléfono y se me cae todo. Eh, pero el sonido gutural, que tiene que ser así, el brazo corto. Brazo ah. corto siempre con la manito eh, sin poder claro. agarrar las cosas. Sí. Un poquito encorvado eh, y correr con pasos largos cual si fueras un velociraptor. <risa> ¡Wow! ¡Sí! No. Es la posta Me encantó, me encantó. Esta noche lo, lo practico en casa. <risa> Ahora es turno Me gusta. <risa> te mando un video. Ahora es turno de que vos mismo te pongas un calificativo a cada tipo de rada. ¿Okay? Dale. Rada conductor. Me gusta. ¿Rada humorista? Me encanta. ¿Rada padre? Eh, lo decide Bianca. Oh, ¿Rada pareja? Uy, y no sé... Eh, soy, soy buena pareja, muy buena pareja. Sí. Sí. ¿Rada lunes a la mañana? Eh, eh, explosión nuclear. <risa> <risa> ¿Rada en camarines? Relajado. Y Rada arriba del escenario. Desatado. ¡Ah, ya! Y por último, si tuvieras que hacer vos, Rada Carpintero, un mueble para tus tres elementos más importantes, ¿qué pondrías? El primer dibujo que me hizo Bianca, que lo tengo guardado. ¿Qué era? Es un dibujo mío, como ella me dibujó a mí. No, chinita! Eh, que lo, lo mandé a hacer peluche, porque había unas personas que hacían peluche de los dibujos de tus hijos. Es una locura, lo tengo oh, en mi casa. ¡Ay, amo! ¡Me gusta! Eh, un reloj que me regaló mi abuela. Y... Después. Pues nada más, eh, no sé, porque no, no soy muy apegado a los objetos ahí. Bueno, sí, de, la, la, de primera varita, la primera varita mágica que me eso, fabriqué en la carpintería de mi abuelo. Me eso, me gustó, me gustó. Rada, la tengo guardada. te dejamos tranquilo para que sigas trabajando, te agradecemos, te esperamos este Eugenio. fin de semana, va a gracias. estar buenísimo, vayan a verlo. Eh, de nuevo, gracias, te aplaudimos desde acá. ¿eh? Gracias, gracias, gracias, gracias. ¡Eugenio, Rada! Gracias, gracias. Chau, chau, chau.